brazos, tranquilos a los lados del cuerpo y adopten una postura que se sienta cómoda y a la vez les permita estar conscientes, despiertos, buscando un punto al frente, no dejar que sus ojos descansen en ese punto, pestañando cuando sea necesario, percibiendo esa imagen y sus colores y poco. ayuda a concentrarse vuelvo a tomar conciencia de cómo me siento cómo se siente el cuerpo el corazón la mente Sintiéndome a mí mismo, a mí misma. Volver a estar aquí donde estoy sentada. voy quedando más y más tranquila como si este inhalar y exhalar ayudara a soltar todas las tensiones preocupaciones y lo que sea que se acumuló en el cuerpo hoy inhalo tranquilidad inhalo paz suavidad y exhalo todo eso pasó hoy, que ya no quiero cargar conmigo más y por unos instantes me permito ir soltando con la respiración uno a uno lo que sea que no quiero volver a sentir inhalando cada vez más tranquilidad frescura calma exhalando tensiones estrés preocupaciones miedo todo eso del corazón, de la mente, y así liberando a este maravilloso cuerpo, cada fibra. exhalación voy quedando cada vez más relajado y en cada inhalación el aire que aún es respirable apreciando el hecho que puedo yo mismo respirar y tomar conciencia de todo lo que hace este cuerpo por mí, mis piernas, mis brazos, todos los órganos que sostienen la vida, que funcionan al unísono, totalmente automáticamente. años han funcionado para mí. Dijo que esta energía que inhalo tan fresca, tan suave y tranquila, que corra Le falla una u otra cosilla por todos los años que llevo en esta vida, ha servido lo mejor que ha podido para mí. Este maravilloso cuerpo es el templo del alma el espíritu dejo que se vuelva cada vez más liviano más suave más confortable al ir recibiendo Esta fresca energía tranquila, agradable en los instantes, vuelvo a estar en paz, agradeciendo, aceptando y valorando realmente. este vehículo del cuerpo, dejando de compararlo con los de los demás, volver a apreciar desde lo profundo del corazón lo que significa este cuerpo. llenándolo de cariño aprecio y paz dejando que sean esos sentimientos los que recorran cada órgano y entendiendo cuando yo, el conductor de este cuerpo, lo descuido, o sin tener conciencia, acumulo tensión o sentimientos no positivos, el cuerpo se ve de inmediato. Afectado. al igual que cuando yo el alma regreso a este estado originalmente pacífico el cuerpo reacciona también vibrando en esa misma sintonía Dejo que sea esa tranquilidad, paz, gratitud, aprecio lo que vibre desde el corazón, sanando, recargando a mi ser. Más allá de la atracción de los sentidos físicos, hacia el interior de mí mismo, a sentir esta conciencia viva que soy. alma la energía espiritual que hace que este cuerpo viva que mueve el cuerpo que siente que piensa experimenta puedo no sentir como lo que soy realmente es muchísimo más que solo esta cara este nombre Más allá del género que tenga este cuerpo, el alma, esta energía espiritual viva, única que soy, tiene finalmente en su naturaleza todas las cualidades virtudes lo que soy es eterno es pues la energía Ser destruido, lo que soy ascenderá este cuerpo y continuará existiendo. Yo el alma, puedo volver a sentir. concentrada en mi propio ser concentrada en mi existencia cada vez más mirada. aquí dentro, en este espacio seguro, en esta dimensión espiritual de Dios, donde soy libre. de la influencia de los demás más allá de la expectativa que hay sobre mí yo soy lo que siempre he sido sentirlo como un recuerdo profundo que siempre ha estado en mí pero que había olvidado yo el alma soy en realidad situaciones que la vida trae, que vienen y van con el tiempo, yo el alma, el actor. Vivo cada escena enseñanza oculta que hay en cada una de ellas mi recorrido por este mundo es mi campo de entrenamiento donde voy descubriendo con cada vivencia fuerza que hay en mí que siempre ha estado ahí pero que había olvidado porque yo no soy cualquiera yo soy un alma fuerte valiente Sim. Disfrutar de este instante, de este segundo. tanto para mí aprendí se vuelva a despertar en mi corazón perdonando mis errores En este estado de satisfacción, volviendo a estar en paz conmigo mismo, despierto en la conciencia de ser esta alma. Ese compañero incondicional que está observándome, cuidando. Mejor escucha el ser entretenido, ofreciéndome incondicionalmente su corazón. siempre disponible, ese ser que está aún en mi momento más oscuro, quien es capaz de traer luz cuando yo perdí mi propia noción. si sí puedo sentir esa cercanía con el amigo eterno tan cercano tan feliz de volvernos a encontrar me escucha tan atentamente, quien me protege y defiende, quien no le gusta verme sufrir cercano, contarle las cosas que quiero, las cosas que necesito su ayuda. Desde el corazón, tener una dulce conversación. sincera, honesta, con este amigo especial. corazón a corazón con mi amigo especial el ser supremo contiendo que realmente me escucha que realmente Es el único ser capaz de resolver el sufrimiento que había estado sintiendo. sentir como ese amigo eterno, este compañero supremo, está siempre disponible para mí, que en realidad nunca estoy solo, solo. escuchado profundamente y me hace sentir la forma en que me ve Pero verme reflejada en su visión alma valiente, este amigo supremo no ve mis defectos, él conoce profundamente cuáles son las fortalezas en mí. son esas virtudes que naturalmente puedo expresar y sentir y es eso en lo que centra su atención es eso lo que despierta en mí entender que soy capaz de hacer lo que sea lo que yo mismo centro mi atención. Que el alma en realidad no tiene límites a su capacidad. Y los límites los he puesto yo aquí en mi conciencia con las experiencias que he vivido cuando me identifico solo a lo físico a un rol a un nombre a condiciones temporales cambiantes que me hacen sentir vacía, angustiada, que en realidad cuando vuelvo a sentir espiritual, eterna, al alma que soy, todo se ve distinto, la vida misma se siente diferente, de mi destino. Yo a cada pensamiento consciente desde el corazón puedo ir creando ese estado soy el amo de mi mente y así el creador de mi vida porque yo soy capaz de decidir qué hacer y cómo hacerlo en cada una de mis acciones Estar vivo, consciente de cómo me siento a cada instante. Dejar de estar en automático, dejar de seguir la inercia de la vida. Volver a disfrutar de cada segundo que se me regala a mí, al alma. Cada instante es único, distinto, especial. Puedo volver a tomar conciencia. Eso está en mí. La llave para volver a disfrutar de estar vivo, viva. Yo en la. natural a ser feliz mi compañero eterno está siempre disponible para volverme a guiar de vuelta a la felicidad superar esas sombras de tristeza y miedo, volviendo a despertar mi fuerza natural del alma única y especial que soy. Y con esta experiencia, Sintiendo mi corazón totalmente estable, alegre, liviano. Me siento listo, lista para la vida. Tomando poco a poco conciencia. y sí, mis sí, pies. Vuelvo a la quinta y a la hora. Para terminar, siempre cerramos con un extracto de este libro que es una recopilación de las clases de nuestra directora, que ya tiene más de 80 años de practicar meditación y yoga y ya tiene 102 años. Todavía sigue así como con la energía de que cada vez que tiene energía, porque ese cuerpito ya está muy fluctuante. Siempre quiere dar una clase y siempre dice cosas muy lindas. Entonces salió obstáculos internos. Dice, un gran obstáculo para el progreso espiritual es la propia naturaleza negativa. La causa de esta clase de naturaleza es una conciencia limitada esta causa se ha de eliminar completamente porque los obstáculos que surgen de una naturaleza negativa te impedirán recibir poder de Dios el poder de Dios se recibe mediante la conciencia de que Dios nos pertenece y la fe en ello una naturaleza negativa podría destruir incluso esta fe, reconocer la raíz del problema ayuda a transformarlo, no habría que tolerar pensamientos limitados, debería ser una limpieza interior total, para esto hay que ser muy sincero sobre los obstáculos que se están afrontando, porque es muy fácil e engañarse. El pensamiento ilimitado se transformará cuando dediques tiempo a la conciencia de tu verdadera naturaleza de paz y ha de ser de ayuda también para los demás.